obedecer las órdenes impartidas por la señora juez, el uso de la palabra está regulado por la señora juez que tiene facultad de expulsión de arresto o multa, se prohíbe el uso de equipos de comunicaciones como son los celulares, manifestaciones físicas y verbales. Preside la Audiencia de la Honorable Juez Novena, Penal Municipal de Conocimiento, doctora María Estela Moscoso. Buenos días, pueden sentarse. Novena, Pena Municipal, con funciones de conocimiento. En Bogotá, Distrito Capital, a los 27 días del mes de abril de 2007, siendo las no hay 35 minutos de la mañana, se declara instalada la diligencia de lectura de sentencia dentro de la radicación número 110016101864200602674. Número interno 3488. A continuación se constata la presencia de las partes intervinientes, Fiscalía General de la Nación. Muy buenos días, señora juez, en representación de la Fiscalía, Juan Severiano Torres Rivas, Fiscal 81, local. Gracias. Representante de la víctima. Buenos días, señora presidenta y demás miembros del, de la sala. Mi nombre es Francisco Gil Díaz, Consejo de la Ciudadanía, número 927-257 de Bogotá, con tarjeta profesional 31515 del Consejo Superior de la Judicatura. Eh, recibo notificaciones en la carrera décima, número 1692, oficina 803, teléfono 310-311. 382-7580, teléfono celular 310-877-6140 y represento los intereses del señor Mohamed Walsh Muy amable su señoría. La delega al Ministerio Público. Buenos días señora juez y todos los presentes en esta audiencia pública, mi nombre es Gloria Liliana Herrera Casas, agente del Ministerio Público, Personería de Bogotá. La defensa, doctora Lorena. Eh, sí, señora Juez, buenos días y igual cordial saludos tendrán a las demás partes intervinientes en esta audiencia por la defensa de los intereses del señor René Montoya Velázquez. Se encuentra la suscrita Piedra Lorena Hernández Navarro, identificada con cédula de la ciudadanía número 52-196-543 de Bogotá, con tarjeta profesional número 113.341 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúa en calidad de defensora pública, escrita al Sistema Nacional de la Defensoría Pública Regional Bogotá gracias la defensa doctor Daniel buenos días eh, honorable señora juez buenos días operadores jurídicos compañeros presentes Daniel Uribe Vargas defensor público del señor José Gilberto Pineda, con datos personales ya registrados en ocasiones anteriores, mil gracias los acusados José Gilberto muy buenos días, mi nombre es José Gilberto Pacabaque, número de cédula 79-631-525, número telefónico 574-0605. Gracias. Buenos días, mi nombre es René Montoya Velázquez, identificado con número de cédula 70-471-468 de Caicedo, Antioquia. Mi dirección residencial es Carrera 58Z, número 81-F060, Medellín teléfono 573-0204 muchas gracias instalada como se encuentra la audiencia el despacho procede a la lectura de la sentencia juzgado noveno, pena municipal con funciones de conocimiento Bogotá, distrito capital abril 27 de 2007 cuestión de decir procede el juzgado a dictar sentencia conforme a la aceptación de cargo realizada en la diligencia de audiencia preparatoria por José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez por el delito de hurto calificado o agravado. Hechos. Tuvieron ocurrencia el 4 de octubre de 2006, en horas de la mañana, en la diagonal 109, número 1872 de esta ciudad, en el establecimiento comercial de Razón Social Cazac Oriental RUX. ...donde ingresaron dos sujetos desconocidos con cuchillos... ...quienes luego de intimidar a Ligia Hoyos de Rojas... ...y agredir físicamente a René Montoya empleado local... ...los obligan a abrir la caja fuerte... ...apoderándose de 29 millones de pesos en efectivo... ...tres chiqueras, dos tarjetas de cuentas de ahorro... ...un paquete de cheques posfechados de clientes... ...un celular Nokia 1100... ...número 310 436 y una cadena de oro. Posteriormente los amarran de las manos y les manifiestan que si se mueven los llenan de plomo. El imputado José Emilson Moreno Palacio, en interrogatorio rendido el 31 de octubre de 2006, quien para la época laboraba en el almacén, sostuvo que el señor René Montoya Velázquez le propuso que hurtaran la plata que había en la caja fuerte, para ello se reunirían con el celador José Gilberto Pacabaque Pineda, la cual tuvo lugar en el barrio Roma de esta ciudad, donde les presentaron las personas que ejecutarían el hurto, Alonso N.N. y Carlos N.N., de los imputados. Por los anteriores hechos, se hizo imputación de cargos a José Gilberto Pacabaque Pineda, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.631.525 de Soacha, nacido el 15 de enero de 1968 en Soraya, Boyacá, hijo de rosa y roso estado civil, unión libre ocupación vigilante rasgos físicos, estatura 1,60 con textura delgada testrigueña, cabello lacio abundante negro, ojos medianos iris castaño, cejas simétricas, escasas, orejas grandes, lóbulo adherido nariz, dorso recto, boca mediana, labios medianos mentón redondo dividido presenta cicatriz en el epigastrio derecho René Montoya Velázquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 70471468 de Caicedonia, nacido el 9 de junio de 1977 en Caicedonia, Antioquia, hijo de Óscar y Lilia, Estado Civil, Unión Libre con Girley, Viviana Ospina Usma, grado de instrucción séptimo, Formulación de imputación. La Fiscalía 205 local formula imputación en contra de José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez como presuntos coautores de la conducta punible de hurto calificado, agravado consumado, donde no aceptan los cargos. El 7 de febrero de 2007, la Fiscalía 11 local acusa a los imputados por el delito de hurto calificado, agravado consumado tipificado en los artículos 239, 240, inciso segundo y 241, numeral décimo del Código Penal, a la cual se allanan el 6 de marzo de 2007 en la audiencia preparatoria. Consideraciones. Los artículos 7 y 381 del Código de Procedimiento Penal prescriben que para proferir sentencia condenatoria debe existir convencimiento acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda. Es así como este despacho entrará a analizar si con los elementos materiales de prueba recaudados por la Fiscalía se satisface este requisito para proferir fallo condenatorio. La conducta punible desarrollada por José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez se encuentra tipificada en los artículos 239, 240, inciso segundo y 241, numeral décimo del Código Penal. La conducta punible contra el patrimonio económico se concreta en el apoderamiento de bienes ajenos con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, la cual no es objeto de discusión en el presente caso, ...dado que con los elementos materiales de prueba aportados por la Fiscalía... ...como lo es de la denuncia formulada por la señora Ligia Hoyos de Rojas... ...el interrogatorio rendido por José Emilio Moreno Palacio... ...se estableció plenamente la participación de José Gilberto Pacabaque Pineda... ...y René Montoya Velázquez... ...en el hurto perpetrado el 4 de octubre de 2006... ...en el establecimiento comercial de razón social... ...Casac Oriental Rux... ...de donde se apoderaron de 29 millones de pesos en efectivo tres chequeras, dos tarjetas de cuentas de ahorro, un paquete de cheques posfechados de clientes, un celular Nokia 1100, número 310-436-0938 y una cadena de oro. Tampoco ofrece ninguna dificultad la ocurrencia de la calificante del hurto prevista en el inciso segundo del artículo 240, ya que está verificado que se realizó la conducta ejerciendo violencia sobre las personas, ...pues la señora Ligia de Rojas fue amenazada e intimidada con cuchillos... ...y el agravante del artículo 241, numeral décimo, pues intervinieron dos perso más de dos personas... ...razón por la cual la conducta imputada y probada se ajusta a la descripción típica que hace la Fiscalía. De igual forma, se establece la responsabilidad de José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez con los elementos materiales de prueba aportados por la Fiscalía, es decir, denuncia y testimonio de José Emilio Moreno Palacio. Además, obra copia del medio técnico CD que registra el allanamiento a los cargos imputados por la Fiscalía en la acusación que hicieron de una forma libre, consciente, voluntaria, espontánea y asesorados de sus defensores. Aceptación de cargos que realizaron en la audiencia preparatoria advirtiendo que no se presentó ninguna causal de ausencia de responsabilidad de las consagradas en el artículo 32 del Código Penal. Igualmente, se estableció la modalidad de la conducta punible dolo, pues teniendo conocimiento de lo ilícito de su proceder, a pesar de ello, quisieron su realización, originando que en su contra se profiera sentencia condenatoria como coautores responsables del delito de hurto calificado, agravado o consumado. Dosificación e individualización de la pena. El artículo tercero del Código Penal contiene los fines de las sanciones penales, es decir, que la imposición de la pena responderá a los principios de necesidad, prevención, proporcionalidad y razonabilidad. Entraremos a analizar la pena que se impone por el punible hurto calificado o agravado, según lo preceptuado en los artículos 59, 60 y 61 del Código Penal. Para determinar cualitativa y cuantitativamente la sanción, según lo señalado por el artículo 59 del Código Penal, se hace necesario partir de lo establecido en el artículo 240, inciso segundo, es decir, de cuatro a diez años de prisión, pena incrementada de una tercera parte a la mitad, de acuerdo al artículo 14 de la ley 890 de 2004. Los límites mínimos y máximos para el caso quedarían de la siguiente manera. ...mínimo 64 meses... ...máximo 180 meses... ...al presentarse la circunstancia de agravación punitiva... consagrada en el artículo 241, numeral décimo... ...es decir, realizarse la conducta por más de dos personas... ...la pena se aumentará de una sexta parte a la mitad... ...el mínimo se aumenta en 10 meses 20 días... ...para totalizar 74 meses 20 días... El máximo se aumenta en la mitad 90 meses para totalizar 270 meses. Es decir, el marco punitivo para entrar a fijar la pena oscila entre 74 meses 20 días a 270 meses de prisión. Efectuado lo anterior, se entra a dividir el ámbito punitivo en cuartos, quedando una constante de 48 meses 25 días. El primer cuarto va de 74 meses 20 días a 123 meses 15 días. El segundo cuarto de 123 meses 16 días a 172 meses 10 días. El tercer cuarto de 172 meses 11 días a 221 meses 5 días. El cuarto y último de 221 meses 6 días a 270 meses. Como en el presente caso concurre la circunstancia primera de menor punibilidad del artículo 55 del Código Penal, respecto de René Montoya Velázquez, pues no registra antecedentes penales, y la del numeral sexto, respecto a los dos acusados, esto es José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez, por, por cuanto repararon voluntariamente el daño, aunque en forma parcial, según se desprende del título de depósito judicial número 410.000, 17 57, 179, por la suma de 410 mil pesos consignados en el banco agrario y no se presenta ninguna circunstancia de mayor punibilidad contempladas en el artículo 58 y bien teniendo en cuenta la gravedad de la conducta el daño creado la naturaleza de las causales que atenúan la punibilidad la intensidad del dolo, la necesidad de la pena y la función que ella de cumplir en el presente caso el despacho se moverá entre el primer cuarto, es decir, 74 meses, 20 días, a 123 meses, 15 días de prisión. Conforme a esta normatividad y según lo señalado en el artículo cuarto del Código Penal, que nos habla que la pena cumplirá las funciones de retribución justa, prevención especial y protección al condenado, quedaría en 108 meses de prisión. Como aceptan los cargos determinados en la acusación en la audiencia preparatoria, ello comporta una rebaja hasta la tercera parte de la pena imponible, que en este caso será la tercera parte. Por lo tanto, la pena definitiva a de imponer como principal a José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez es la de 72 meses de prisión como coautores responsables del punible de hurto calificado, agravado o consumado. Se impondrá a los sentenciados la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal, según lo establecido en los artículos 43, numeral 1, 44, 51 y 52, inciso tercero del Código Penal, que regula cómo al imponer una pena de prisión, esto implica la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas ...por un periodo igual al de la pena principal. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. El artículo 63 del Código Penal exige dos requisitos... ...para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Uno, de índole objetivo, que hace referencia a la pena de prisión a imponer... ...diciendo que ésta no deberá exceder de tres años. Un segundo requisito de carácter subjetivo el cual se refiere a los antecedentes personales, sociales y familiares de los sentenciados, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible, sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena. El primer requisito en el caso subyudice no se cumple, pues la pena imponer siendo de prisión excede tres años. En cuanto a la segunda exigencia, considera el despacho, tampoco se reúne, pues se tiene plenamente establecido que en contra de José Gilberto Pacabaque Pineda, se profirieron sentencias condenatorias en su contra por los juzgados 47 y primero penal del circuito, las cuales se extinguieron, pero desdicen de su personalidad. Aunado a ello, se tiene que el delito que nos ocupa por su naturaleza es de extrema gravedad, ya que implica la utilización de la violencia física y moral sobre unas personas. ...pues si bien ellos directamente no fueron los que amenazaron a las víctimas... ...se tiene que los mismos se reunieron para acordar los pormenores... ...de la forma como se iba a realizar la conducta punible... ...esto con el único fin de apoderarse de sus pertenencias... ...además esta clase de atentados causan alarma a la comunidad... ...no solamente por el perjuicio económico... ...sino por las consecuencias que conlleva la utilización indebida de las armas... ...para intimidar a las víctimas... Se atienden así las circunstancias del acontecer criminoso y son personas que colocan en inminente peligro bienes jurídicos superiores si la víctima intenta cualquier reacción defensiva o cuando el delincuente decide no dejar rastro. En este orden de ideas considera el juzgado que el requisito subjetivo no se cumple. Consecuente con lo anterior, considera esta funcionaria, se hace necesaria la ejecución de la pena. <risa> no solamente para hacer efectiva la función preventiva especial de la pena, para hacer desistir a los sentenciados de cometer nuevamente conductas punibles, sino para que cumpla la función preventiva general, advirtiendo a quienes pretendan desplegar tales comportamientos acerca de las consecuencias y restricciones que para su derecho a la libertad de locomoción implica la comisión de esta clase de delitos. Consecuente con lo anterior, deben cumplir la pena en centro carcelario de la prisión domiciliaria establece el artículo 38 del código penal la prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la prisión la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado en su defecto en el que el juez determine excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima siempre que concurran los siguientes presupuestos Primero, que la sentencia se imponga por conducta punible, cuya pena mínima prevista por la ley sea de cinco años de prisión o menos. Segundo, que el desempeño personal, laboral, social y familiar del sentenciado permita al juez deducir seria fundada y motivadamente que no se colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena. Respecto del primer requisito, encuentra esta falladora, que se cumple, en virtud a que, como lo ha precisado la Honorable Corte Suprema de Justicia, el cuantum punitivo no se debe tener en cuenta al momento de entrar a estudiar si es viable o no conceder dicho beneficio, con base en los postulados del nuevo Código de Procedimiento Penal, artículo 314. En cuanto al segundo presupuesto, este despacho considera no se reúne pues para otorgar este beneficio no solamente es necesario demostrar el arraigo de los condenados, sino que efectivamente no colocarán en peligro a la comunidad. Si bien es cierto respecto de José Gilberto Pacabaque Pineda, se llegó constancia del buen comportamiento, que se trata de una persona honrada y trabajadora, expedidas por la diócesis de Suacha Capilla de San Nicolás, de la Junta de Acción Comunal del barrio Villas del Progreso. ...de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Luis Carlos Galán... ...segundo sector, de Edup, Ingeniería Eléctrica Limitada... ...y del señor Jaime Alberto Rojas R. como persona natural... ...y referente al condenado René Montoya Velázquez... ...la declaración extrajuicio de Gabriel Uribe Roldán... ...estas por sí solas no demuestran que efectivamente... ...los condenados no pondrán en riesgo nuevamente a la comunidad... Pues ese buen comportamiento contrasta con los hechos sucedidos durante el desarrollo de la actuación, los cuales el despacho no puede pasar por alto. Veamos cómo llevar a esta falladora a una inferencia razonable que no colocará nuevamente en peligro a la comunidad cuando se ha aportado en la audiencia denuncia penal formulada el día 6 de marzo de 2007 por Jorge López Marín, jefe de escoltas del señor Mohamed Nawaz, en el sentido que si no retiraba la denuncia corría peligro la vida de este señor y la secretaria del almacén donde se perpetró el hurto, a tal punto que el jefe del área de seguridad y protección, Dirce, de la Policía Nacional, valoró como extraordinario su nivel de riesgo por las amenazas proferidas en su contra con ocasión de este proceso. Asimismo, encuentra al despacho particulares circunstancias que conducen a demostrar la capacidad delictiva de los sentenciados que lleva a determinar la necesidad de reclusión en el establecimiento carcelario con el propósito de asegurar su redactación social, además de la retribución justa como funciones de la pena, considerando las concretas circunstancias en que se perpetró el accionar delictivo investigado además del impacto y zozobra que deja tanto en la víctima como en la comunidad tales comportamientos en los que se utilizan armas cortopunzantes para intimidar a sus víctimas al cual se aúna el deseo de obtener beneficios económicos por una vía fácil se tiene que resaltar en este específico caso que el impacto social que produjo el accionar criminal ejecutado por los condenados fue de gran magnitud y por ende de alarmante gravedad. Para el despacho resulta claro que en el presente evento no es suficiente para los fines de la pena impuesta en el sitio de su residencia, pues con su reclusión intramural se garantiza que no atenten nuevamente contra la comunidad. Ahora bien, como el fundamento de la prisión domiciliaria es solicitado por los defensores, igualmente recaen que son padres, cabeza de familia, para lo cual aportan fotocopias de los registros civiles de nacimiento de los menores Alexander Pacavaque Silva, Marcela Pacavaque Silva, William Gilberto Pacavaque Silva y Camilo Steven Pacavaque Martínez por parte del señor José Gilberto Pacavaque Pineda y respecto del sentenciado René Montoya Velázquez, se presentan declaraciones de extrajuicio por parte de la compañera permanente Girley Viviana Ospina Usma donde declara que de la convivencia con Montoya Velázquez existe la menor Mariana Montoya Dospina, quien depende económicamente de su padre. Así las cosas para poder acceder a la detención domiciliaria en los términos de la Ley 750 de 2012 y como padres cabeza de familia, es necesario, entre otros requisitos, acreditarse que efectivamente el desempeño personal, laboral, familiar o social del condenado Permita a la autoridad judicial determinar que no colocará en peligro a la comunidad requisito que, como se señalara con antelación, no se reúne en el presente caso, pues se han proferido amenazas no solamente en contra de la víctima, sino de la secretaria del almacén donde se perpetró el ilícito. Aunado a lo anterior, para la aplicación de la ley 750, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo segundo de la ley de 1993 donde determina que se entiende por mujer cabeza de familia o para el caso en estudio padre cabeza de familia quien siendo soltera o casada tenga bajo su cargo económica o socialmente en forma permanente hijos menores propios o de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar ya sea por ausencia permanente o incapacidad física sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar, requisito que tampoco se reúne, pues los mismos defensores en sus intervenciones en la audiencia pública han señalado que los menores se encuentran en la actualidad con sus respectivas madres y por ello estas son quienes se encuentran en la actualidad respondiendo tanto en lo afectivo como en lo económico y es que precisamente con la citada ley lo que se pretende es amparar a los menores y no conceder beneficios por este hecho a los infractores de la ley penal Consecuente con lo anterior, se niega la prisión domiciliaria como sustitutiva de la de prisión a José Gilberto Pacavaque Pineda y René Montoya Velázquez Finalmente, el despacho considera que de acuerdo a las facultades de la Fiscalía debe iniciar la respectiva investigación a efectos de determinar la responsabilidad de otras personas en la Comisión de la Conducta punible perpetrada el 4 de octubre de 2006, en el Establecimiento Comercial de Razón Social Cazac Oriental Rups. Asimismo, se incorpora al presente fallo el incidente de reparación integral, donde se declara civilmente responsable a René Montoya Velázquez y José Gilberto Pacabaque Pineda, y como corolario se les obliga a pagar solidariamente como perjuicios materiales la suma de 28.590.000 pesos a favor de Shazad mohammad Nahuaz Cárdenas, y como no fueron solicitados perjuicios morales por la representación de la víctima, el despacho se abstiene a hacer consideración alguna. Se ordena la entrega del título de depósito judicial número 400 10.017.5779 del Banco Agrario de Colombia por la suma de 410 mil pesos a favor de Chazar Mohamed Nahuas Cárdenas como parte de la indemnización de los daños y perjuicios causados con la conducta punible. Para su efectividad, el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado librará los oficios correspondientes. En estos términos quedan resueltas las solicitudes elevadas por las partes en la audiencia. En mérito de puestos, el mérito del expuesto del juzgado noveno penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá Distrito Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve, primero condenar a José Gilberto Pacabaque Pineda identificado con la cédula de ciudadanía número 79.631.525 millones mil 525, y a René Montoya Velázquez identificado con cédula de ciudadanía número 70.471.468 millones 471 mil 468 de condiciones personales y civiles conocidas en autos... ...a la pena principal de 72 meses de prisión como coautores responsables del delito de hurto... ...calificado agravado consumado cometido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar... ...que dan cuenta las presentes diligencias. Segundo, del punible por el cual se procede trata nuestro Código Penal... En su libro segundo título, séptimo capítulo primero, bajo la denominación genérica de delitos contra el patrimonio económico, artículos 239, 240, inciso segundo y 241, numeral décimo. Tercero, tener como parte cumplida la pena el tiempo que José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez han estado privados de la libertad por este delito de acuerdo a lo normado en el artículo 37, numeral tercero del Código Penal. Cuarto, condenar a José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal. Quinto, negar a José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad conforme a lo reseñado en precedencia. Sexto, Negar la prisión domiciliaria como sustitutiva de la de prisión a José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez por las razones expuestas en la parte motivada del fallo. Séptimo. Incorporar al presente fallo el incidente de reparación integral, donde se declara civilmente responsable a René Montoya Velázquez y José Gilberto Pacabaque Pineda. Y como corolario se les obliga a pagar solidariamente como perjuicios materiales la suma de 28.590.000 pesos a favor de Chazad Mohamed nahuas Cárdenas y como no fueron solicitados perjuicios morales por la representación de la víctima, el despacho se abstiene de hacer consideración alguna. Octavo, ordenar la entrega del título de depósito judicial número 410.000,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 Remitir copia de esta sentencia al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad conforme a los artículos 41 y 453 del Código de Procedimiento Penal. Décimo segundo. Contra la presente decisión, procede el recurso de apelación ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. Notifíquese y cúmplase la juez María Estela Moscoso de Suárez. A continuación, se interroga a las partes intervinientes si e interponen recurso de apelación. Fiscalía General de la Nación. Conforme con la decisión. Representante de la víctima. Conforme a su decisión, su señoría, muy amable. La representante del Ministerio Público. Ningún recurso, su señoría. La defensa, doctora Lorena. Eh, su señoría, interpongo el recurso de apelación. La defensa, doctor Daniel. Sí, su señoría, sí. Es, es el interés de la defensa solicitar la apelación en este caso. Gracias. ¿Los condenados José Gilberto? Eh, sí, su señoría, el recurso de apelación. ¿René Montoya? Sí, su señoría, eh, apelamos, su señoría. Muchas gracias. En consideración a que los doctores... Lorena Hernández Navarro, Daniel Uribe Vargas y los condenados José Gilberto Pacabaque Pineda y René Montoya Velázquez han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia. El despacho concede en el efecto suspensivo ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. En estos términos se da por concluida la presente audiencia y se levanta la misma haciéndolas. 10 de la mañana, 8 minutos. Termina la audiencia.